Comercio electrónico Si quieres crear un contenido original a partir de las informaciones que dan los fabricantes, intenta cambiar el orden de las frases, después tradúcelo al coreano luego al ruso y por último al idioma de tu preferencia, en este caso al castellano. Ya verás el caos que se va a hacer en la sintaxis, mas no en la idea general, lo único que queda es reescribirlo correctamente siguiendo las ideas principales y utilizando sinónimos. Cuando termines de escribir el artículo o la ficha del producto, copia una parte del resultado. Una frase completa por ejemplo y pégala en tu buscador favorito. Verás que no hay ningún portal en línea que tenga ese contenido. Un 80% de tu contenido será considerado como original y los buscadores te lo van a indexar en sus resultados. Los internautas apreciarán las informaciones y el contenido pues seguirás guardando la idea principal del fabricante. Pero, dicho de otra manera, you. Okay.